Hoy hemos eh, tenido la presencia del doctor Pablo Rodríguez, por sugerencia de los proyectos del concejal eh, Aguiar y la concejal Valente, sobre el tema del cobro de las tarjetas sube y cargas de eh, celulares, este, en que, no está, eh, que no debe ser, digamos, y el tema del cobro también de las tarjetas alimentar para mantener un control, digamos, con los comercios, en el tema de que no haya cobro para los vecinos de la ciudad. Que no haya sobreprecios. Que no haya sobreprecios, exactamente. Un poco también eh, plantear eh, la propuesta como se hizo inspector virtual, donde salió todo el Consejo a controlar. Bueno, ver la manera y la posibilidad de poder realizar este control junto a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad este, en los comercios adheridos. ¿Se ha podido dar un buen intercambio de ideas entre el funcionario del Ejecutivo y los concejales? Eh, la verdad es que esa es la idea, de poder legislar en función de lo que el Ejecutivo va a poder cumplir. Y en ese sentido, no es cierto, la convocatoria acá con todos los concejales, ya hay un común acuerdo, lo vamos a poner en, a consideración en función de la redacción, digamos nada más de los artículos, pero lo positivo de esta reunión es que eh, hay un consenso, no es cierto, para estas normativas. ¿Ya estarían en condiciones de definirse estas ordenanzas o se va a hacer alguna otra consulta? No, ya estarían en condiciones de definirse, vamos a hacer una, una, una consulta ya los asesores para la redacción, ¿no es cierto?, de los proyectos, pero ya está definido, digamos, para que estas dos normativas sean implementadas a beneficio de los vecinos. Los concejales me han convocado en mi carácter de director general de control comercial para poder emitir mi opinión respecto de dos eh, proyectos eh, relacionados a, básicamente, la defensa de los consumidores acá de la capital jujeña. ¿Cómo ha sido la charla que han tenido lugar? No, ha sido una charla muy muy positiva, la verdad que yo, yo celebro mucho que el, que el cuerpo legislativo de la capital nos convoque para poder trabajar... Eh con el Ejecutivo en este caso de manera coordinada y aunada, la verdad que son dos proyectos muy buenos que van a, a que tienden básicamente y tienen el espíritu de, de mejorar la calidad de vida de la gente, así que la verdad que ha sido una, una reunión muy positiva, espero que los concejales eh, puedan tomar algunas cosas, recomendaciones que le hemos dado desde el Ejecutivo para hacernos más fácil a nosotros el cumplimiento luego de la posible ordenanza. ¿Sobre qué tratan estos proyectos? Eh, básicamente es uno de, de la concejal Valente, que es para el control de la de que no haya eh, digamos, un, un cobro extra en la carga de sube en los comercios. Y otro sobre el del concejal Aguiar, para el control también que no haya aumentos en el uso de la tarjeta alimentar.